Portando para los Néstor Flow, debe meloso perdonar la perversa. ¿Qué tú crees? De eso yo opino que clandestinamente él no puede perdonarlo porque en Medellín en en el movimiento clandestino nosotros no perdonamos a nadie. La lealtad es la lealtad en Medellín, en porque que nosotros somos clandestinamente especializados. Ya no puede darle que perdóname, pago, claro, quiten lo que? No, quede. claro que no, porque en Medellín en nosotros no perdonamos y si la hizo la tiene que pagar obligatoriamente. Ese castigo ya se merece, ya que me meloso se su banda. Obligatoriamente, claro que es la que te hace una vuelta a ti no perdona? Claro que no. ¿Clandestinamente? Clandestinamente no. ¿verdad? Y no eso no me lo contaron, yo lo he mirado. Y yo quiero saber qué pueden ser algunos de ustedes, por eso. Ya siéntese señora, por favor. ¿Tú crees que melos debe perdonar a la perversa? No, yo creo que no la debe perdonar porque en realidad ella no es suya, compañero, tú me entiendes. En el movimiento aquí eso no se perdona, en el movimiento clandestino. No sé, no, no le puedo perdonar. No, no, no. Pero ella no. lloró, tú la viste llorando. ¡Ah! Vaya dato perturbador. Judas también lloró. ¿Juda? Lo abrazó a Jesucristo, claro. ¿Está están revelados. No, eso no se no puede. ¿No quieren coro con la perversa? No, no, movimiento clandestino. fue tú sabes. ¿Crees que el meloso debe perdonar a la perversa? No. Como tú lo pensaste, voy a decirlo. ¿Un perdón? No. No, le de su banda. No, con le de su banda, porque si sí la perdonaba lo mismo otra vez y otra vez problemas. Y ahí es donde entro yo. Ya. ¿Cree usted que el meloso debe perdonar la perversa? Pero claro que sí, que debe perdonarlo. Uno ya se fue. Con otro. Pero eso no es nada, eso es de la mujer. ¿Cómo que no, no es nada? Eso es de la mujer y los hombres, qué no le han pegado con él. Que no la perdones, que no la perdone. que él no? Pues a ver no si pues eso y pues ella. <ríe> ¿Qué? <ríe> pero, pero, ¿Qué? Pero pasa? delante de él. No, no, no, pues ya que la deje, que la deje, que le va a montar chifle cada rato. Varón, si la... ¿cree usted que el meloso tiene que darle otra oportunidad? A la perversa. No voy a dejar de ella excusa. Porque... No va. ¿Y qué fue? Que dársela, que... Usted, que el meloso debe darle una oportunidad a la perversa. Hay que dársela, hay que dársela. Es hay más, hay más duro que hay. No voy. Yo voy a él. Hay que dársela. ¿Pero que, hay que perdonarla? A ella, a ella. hay que perdonarla? Claro. ¿Pero ¿No le no pegó su chifle? No, no, no. Hay que... ¡Andy! Hay que... ¿Cómo es? Usted es diabólico. No. ¿Eh? Que... ¿Cómo es? Por eso? Hay que dársela el meloso. Tú me entiendes, pero tú me entiendes. ¿Y que, hay que perdonarla? Soltale en banda. Hay que soy estar en para porque ya dime, ya está ya está llena de odio y para que no haga una desgracia. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Mejor dejarlo ahí. ¿Cree usted que el meloso debe darle un perdón a la perversa? El meloso es lo que tiene una hoy joder eso ahí no. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. Creo que el estafador resultó estafado No la necesito No la necesito Definitivamente no la necesito No la necesito No la necesito No la necesito No la necesito no ¡La necesito! No necesito. necesito! Oh, well, no. Aguanta demasiado coe y no le dieron todo fueron dos que le dieron. Un boy, un un no, no va no va no, a no, no, no, no. Yo le dije que agarra un, un lazo allá mismo en la fuerza Alicia Joyque. Bien pensado, Judy. Eh, que el meloso debe darle una oportunidad a la perversa. Si él quiere dos o tres cachos más, tiene que dársela. Los amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandona. Porque así los amigos son Porque así los amigos son Porque así los amigos son Porque así los amigos son Porque tiene la cabeza llena de chichones con toda esa vaina que le hizo la PB. No, no me da el Adiós. Oh, Pero nunca en la vida. Tú estás loco. Estás lleno de chichones. Sí, que el meloso debe darle la oportunidad a la peveza Ay, no. ¿Por qué? ¿Por qué no. Porque Rochi le dijo, le dimos todo. Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. ¡Ay, Dios mío! Por eso. Ahí te lo viste cuando llegó. En el video que tiene, que llegó allá a la fiesta de a darle cintura y toda la vaina. Así no, mejor le doy para pa la oportunidad de bacalao. Meloso no. debe darle no, la oportunidad a la perversa. No. no. ¿Que no? No. ¿Por qué? Adiós. Y tú, tú no viste fue. No, no, no sé. Le dimos todo. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? bien qué? <risa> oportunidad a la perversa. Claro que sí. Una oportunidad, un perdón. Claro, sí, que le peguen en eso no importa. No le, le importa? paría nada, claro. Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver. Claro. No pienso volver. Sin mucho gusto, para que le den entre todo ahí. ¿Cree usted que el Meloso debe darle una oportunidad a la perversa? Oigan, pero hasta dos, si ella quiere. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, señor? ¿Sin tengo miedo, señor yo sé que, que yo sé y estoy? estoy, tengo, ¿Tengo miedo, señor, tengo, miedo. Tengo, miedo. tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no, voy a tener confianza, tengo miedo, tengo miedo. Uy, cuidado que me voy volando. Egan, se la Claro. ¿De nuevo? Pégame el cuello, pero no me deje. <risa> ¿Cree usted que el meloso debe darle ese perdón a la perversa? Bueno, si se lo da, eh, ya es un veno consciente, ¿me entiendes? Porque Roche ya, cuando viene a ver la año mío, ya cuando viene a ver, le llega a que no hay buen compañero en esta puerta, bro, morita. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡Chino, pito, pendeja! ¡Qué buen servicio! Eh, que el menor se debe dar una oportunidad a la perversa, un perdón? Bueno. No para <risa> pa <risa> pa <risa> pa <risa> mí, para <risa> mí que... Eso tiene que distanciarse porque hay muchos problemas. Hay lo que puede haber mataciones. ¡Oh, por Dios! ¡Mate a Potter! Esa situación. Esa situación está... No. No, no, no. ¿El meloso debe darle un perdón a la perversa? No, a, a yo me que se supere contra la mujer, la perversa un cuero. ¿Cómo? Eso no sirve. Hay que darle un perdón, una oportunidad a la perversa. No, no, la pib es un cuerito, se está agarrando con todo lo de género, A con los mismos amigos de él, se agarra. ¿No merece un perdón? Sí, para que lo suelten, pero no puede estar junto con ella. Si ella quiere, la puede, la puede perdonar, y tú sabes, pero ella sabe que lo hizo mal, tú ves. Ella caminó, pero ella quiere que la, la perdonen, le puede dar una oportunidad. Gracias.